Grabando Botas Grenson Bienvenidos a Estilocracia, amigos estilócratas. Les recuerdo que en Estilocracia aprendemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hay unas botas en Inglaterra que se llaman Grenson. Tienen más de 150 años de antigüedad. Y en 150 años, evidentemente, esta compañía que aún vive y que aún es muy próspera ha creado toda una tecnología y toda una historia alrededor de unas botas que tienen servicios y utilidades específicas que esperamos que a ustedes les gusten y aprendan para qué sirven estas botas Grenson. Esta es la historia de una célebre marca de botas inglesas. Es una de las marcas más conocidas en Inglaterra y aún y cada vez más alrededor del mundo es una historia de 150 años estas botas se han ganado un lugar especial en el mundo del calzado su historia es no sólo parte de la historia de la moda sino también es una historia de persistencia innovación esfuerzo e imaginación y así es como llegaron a consolidarse el creador y fundador de esta fábrica de botas y de esta marca fue el señor William Green. Creció en la que era la capital de la manufactura del zapato, Northamptonshire, y empezó a trabajar desde temprano en esa industria elaborando él mismo el calzado. Durante ese tiempo, la mayoría de los zapatos se hacían a mano, en casa de los artesanos. Los fabricantes proveían de materiales a los obreros. Fue a los 25 años cuando creó su propia fábrica. Trabajando al mismo tiempo como obrero para otras fábricas más. Poco tiempo después conoció a su socio, quien llevó el calzado a Londres, donde empezó a popularizarse la marca. Para antes de que terminara el siglo, ya había nacido William Green Son, que más tarde la gente abreviaría como la marca que hoy conocemos, que es la célebre marca Grand Son. La compañía creció y convocaron a los mejores artesanos del zapato, se aumentó la producción diaria y la era industrial ayudó a que la empresa creciera a gran escala, esto era en el principio del siglo XX, y la técnica más innovadora de calzado en aquellos entonces fue la Goodyear Weld, era una forma de coser los zapatos, el corte con la suela y con el cerco, todo junto para hacer una sola unidad, los zapatos Grand Son fueron de los primeros en utilizarla. Ubicada en una de las principales calles de Londres, la marca empezó a ganar a prestigio mundial. Se exportaron a Europa y a Estados Unidos desde principios del siglo. Durante las guerras mundiales, Grandson permaneció abierta a las 24 horas del día. en una de las fábricas responsables de abastecer a los soldados en las trincheras. Se producían aproximadamente 500 botas todo propósito pero diariamente, se volvieron unos verdaderos especialistas en crear botas duraderas y una de sus innovaciones más interesantes que surgieron a, a propósito de la primera guerra fueron las botas con pierna con cierre para hacerlas más fáciles de calzar, descansarse y correr con ellas después de la guerra, Granson se interesó en los diseños estadounidenses de zapatos y los inco incorporó poco a poco a las botas así como las técnicas de manufactura de la India, en los 60s se dieron la libertad de experimentar con texturas, colores y diseños exóticos, convirtiendo a la marca no solo en un sinónimo de calidad y durabilidad, sino en un sinónimo de moda. En este siglo la marca revivió y se dedicó a mejorar sus productos con mucho mejor calidad y con mucho menor precio para competir con las manufacturas chinas, pero sin descuidar nunca la calidad inicial de la producción. Se distinguen sus zapatos por su atención al detalle, sus siluetas y su materia prima, que es la piel inglesa. Pongan atención, un solo par de zapatos Grandson puede implicar la manufactura de 250 procesos diferentes que pueden tardar hasta 4 semanas en ejecutarse. Son unas botas o zapatos que puedes portar por toda la vida, porque son prácticamente eternos. Hoy en día, hay muchos imitadores de los diseños de Grandson, pero les garantizo a ustedes que la mayoría está confeccionado con materiales sintéticos y con procesos descuidados. Y fíjese usted, hace apenas dos años, esta marca cumplió 150 años de existencia. Si no la conocen, les recomiendo que la busquen. No es muy popular, es probable que en México cueste mucho trabajo encontrarlos, pero si le encuentran, van a tener unos zapatos y botas clásicas que les pueden durar toda la vida, siempre con un buen aspecto y que nunca se van a ver pasadas de moda, porque lo clásico es justamente eso, clase, y la clase nunca pasa de moda. Amigos, eso es todo lo que tenemos que decirles hoy por hoy acerca de las botas Grenson.